Bien, eh, vamos a hacer este ejercicio en el que nos piden representar una recta cualquiera que esté contenida en el plano dado, el plano que nos han dado es un plano muy especial está representado por su traza horizontal h sub a y no tiene traza vertical, es un plano paralelo al plano vertical, es un plano en realidad proyectante sobre el horizontal ¿vale? como en todos los planos proyectantes sobre eh, el horizontal, la proyección de todo lo que esté en ese plano, la proyección horizontal va a estar precisamente en la traza horizontal del plano, así que sea la recta que sea la que esté contenida en este plano su proyección horizontal va a coincidir con h sub a, directamente ya puedo poner su proyección horizontal, la de la recta r sub 1 ¿vale? y en este caso a coincidir con h sub a, ¿vale? ¿Y cuál es la proyección vertical? La que quiera, ¿vale? Mientras r sub 1 esté sobre h sub a, cualquier recta que trace yo y que nombre esta recta como proyección vertical de esta recta R sub 1 será solución, así que si esta recta cualquiera que he, tra que que he, llamado, que que he trazado le llamo R 2, proyección vertical de R, la recta R está en este plano. Vale, espero poderos haber ayudado, cualquier duda me la comentáis, vale, gracias.